Salada de madera. Ya, que lindo tarugo, ¿no? Va a poner el copo, hermano, acá Mirá no le, le, no le bajé la caña, seguí, no, no, no le bajé la caña, siempre tensa, sube, sube, sube. Siempre tensa la caña Qué más grande los. Pero... Salada de madre, Mirá, qué lindo un tarugo, ¿eh? a ver qué viene ahí, ah, lindo che, los pejerres de la salada, pero cómo estamos. Así en es vivo, estos son los pecarés de la sí. salada, ¿no valen? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué opinas? Un no inmenso. ¡Eso! Sí. Acá están, los chicos también pescan.